Más, en Gran Canaria Accesible, aquí en Infecar, la segunda feria que hacemos, todo un éxito, y contamos con unos amigos que estuvieron también el año pasado que. Están... ¡Eh! ¡Eh! Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, encantado Bien. de estar año aquí en Gran Canaria sensible. Hay un montón, montón, montón de gente. Un montón ¿sí? de gente. sí. Y es que yo creo que por pide la alegría. Es que estoy emocionada ay, emocionada. Ay, esto va a ser fantástico. Fantástico Y no solo hoy, porque yo no sabía que son tres días. Estamos hoy, mañana, viernes y el sábado. Y aguantaremos, tenemos cuerpo para tanto. Sí, con todas las cosas que hay, con todas las actividades, que si teatro, que si no quinoterapia, espectáculos, talleres, que hay una barbaridad. Hasta por... rinoterapia, ¿no? Hasta rinoterapia también De todo, de todo <risa> Todo, de todo Vamos a tener de todo Y va a ser muy divertido Porque vamos a estar aquí los tres días Así por una isla para toda la vida ¿No? Una isla para toda la vida Ese es el eslogan de este año Exacto, exacto Sin barreras Sin barreras de ningún tipo Además, quieren fecar está todo adaptado Para que puedan hacer todas las cosas no, no dejen de venir, de verdad Que yo me meto por esa pantalla Voy a buscarlo, de verdad Que sí, que sí Tú también, profesora. Bueno, nos veremos por aquí durante estos tres días, entonces. Nos veremos, nos veremos. Aquí estaremos. Muy bien. Gracias, equipo. Adiós. Adiós. Adiós.